Thank you. Retornamos aquí a Los Osobrosos, el programa que llegó para quedarse, Dude, señores. No, eh, recuerde suscribirse en las redes sociales, en la página web Telenor con De o", o en YouTube telenol y en Instagram también, arroba Telenor. De dele follow, follow, que se dice en inglés. Follow, follower. Follower. no, que es inglés mío medio machucado. Follow en Instagram ahí y en Facebook también, el programa eh, más tarde, usted lo ve también ahí en vivo y en directo por Facebook. Así que en las redes sociales te activo con nosotros. Si usted no se pudo sentar ahora con su cafecito. No sé si va a comer pan ahora por la, por la vuelta, pero eh, se entretiene con el, con el programa y no lo pudo ver, lo ve más, más adelante en ¿Qué lo que batalla, son las es. Digital, ¿Qué, eh? problema este. qué batalla No, no es un relajo esto qué de pan. Pero qué bueno que se desmintió. La gente ya sabe aquí que. aquí hay muchas cosas que son se está un relajo. Sí. Señores. ¿Con qué seguimos? Marco Miguel eh. contra Netflix. Por gays, no, por, la, por la homofobia. Metido, me metido. No le vale nada lo que dijo contra Netflix. Señores, es? el popular comunicador Michael Miguel estalló contra la plataforma de streaming Netflix, asegurando que esta no tiene derecho de promover en su casa y en su televisión las series, películas o documentales que tengan relación con los gays. Michael, durante el debate con sus compañeros del programa, dijo que las iglesias deben poner manos fuerte contra la situación. Señores, vamos a ver lo que este hombre dice. Yo estoy muy enojado con Netflix. ¿Por qué? Netflix no tiene derecho a poner en mi, en mi pantalla de televisión de que, de que, de que el orgullo gay. De es de eso. No pero, yo tengo, no, pero un segundito. Yo tengo derecho... No, yo, yo tengo también mis derechos. Nefi no tiene derecho a poner en mi casa de que orgullo gay. no, no Párame eso ahí. Mira. Párame eso ahí porque... Porque... Este, yo no soy homofóbico. Imposible. No. Pero promover en mi casa, yo no acepto eso. Pero tú, eh, pero es una decisión tuya. Pero Netflix tiene yo, una franja de contenido no, no, gay. No, no, no. no mire, completa, mire, ¿no la has visto? Espérate, espérate, espérate, Busca que para abajo. Yo voy esa vaina en es, mi casa. Espérate, las espérate, iglesias tienen no, que ponerse los no, pie no, todos. No, no, no. Mira, uno, mira, y enfrentar esa Hay una franja completa que dice contenido gay. Espérate, espérate. En Pero, mira, el Papa defendió los derechos gay. Es el derecho a la humanidad. Espérate, Pero que no promuevas. Una cosa que tú Ayer en Miami pintaron una patrulla gay. La policía, Pero Oye, señores. ¿qué es lo que esta gente quiere como uno? ¿eh? ¿Qué es lo, pero, ¿qué es lo que usted quiere? Ey, ey, pero tú estás puro, tú estás puro. Tú estás puro. No temas. tema. Yo no tengo problema. Yo, Aquí trabaja mucha homogónico. gente que tiene su teléfono. Pero no me meten no, en mi casa, no me meten en la pero, Espere, no, no, no. Eh. Cuidado con eso, ¿eh? ¿Con, Cuidado con eso. Porque... No en mi casa, no, en mi casa mando yo. Qué y qué mis problema, valores. Es problema. En mi casa, allá dentro en mi casa, mando. En mi casa hay una dictadura. Yo no quiero promoción de su vida. Si un hijo tuyo sale gay y tú lo matas. No, tú no he dicho eso. Señores, qué problema este señor. ¿Eh? Pero que en el programa de, de, de Michael Miguel salen dos do estrellas que son Harry Ramírez y, y son ¿verdad? homosexuales. Ale Macías. Ey, si tiene derecho, meten en la pantalla mía, un reguero de paja. ¿Verdad? ¿Sí, sí tiene, Ey, si tiene ya. derecho. ¿eh? si tiene derecho, pero el derecho. no tiene. ¿Y qué es esto, Michael Miguel? Ella tiene el dos muñecos ahí. Do, de, do muñeco. <risa> Dios lo bendiga, <risa> tan bonitos, sí. <risa> <risa> ¿Eh? Sí. Son, son profesionales profesionales, eh, claro. Estuvimos allá, estuvimos allá. Si sí, ellos no quiere de, saber de la comunidad de la que musical, porque se vaya a dejar programa. Que no quieren sonar. Ellos quieren hacer sonido, si con, quiere cualquier sonido con cualquier cosa. Si quieren sonido con cualquier cosa, Marco Miguel, usted su huevo. Yo creo que un sonido. me puso un huevo, la, la salvación es individual. No, entonces él me va a decir a mí que si yo, si un pájaro lo busca eh, para que le diga, eh, lo anime en una tarima, él no le va, él no va a subir a la tarima. Por tu dinero, Marco, tú no vas a subir a la tarima. Pero yo no, yo no entiendo ¿Eh? a Marco Miguel, porque allá en el canal hay cinco programas que además son de homosexuales, incluyendo y... el dueño del circo y la belleza es mía. Yo y, creo. Para no ambos a programas a yo trabajaba. Entonces. Yo creo que es un sonido programas. eso Porque ah, recordemos entonces, que el, pro, el programa Escúchame, Cuidado. entonces Telemicro Tiene varios programas, como dice Amable Que son de gays Que son homosexuales la figura Declarado Declarado. Porque la belleza es mía no, no es una <risa> <risa> Y es los programas de mayor y rating En Telemicro completo, se lo digo yo Porque manejaba los ratings en el canal son los dueños del circo y la belleza es mía. De 10. ¿Tú como que estabas los... muy de cerca con los pájaros para allá? ¿Qué es lo que pasa? <risa> ey, ¿Eh? Ey, no, pasa que yo le producía a Mía. Yo le producía a mí. ¿Cómo que tú qué? Le, le producía, producía, producía el, a, el a programa. El programa. Ah, ah, profesional. Ah, Amable es un profesional. Ah, profesional bueno. Marco de Miguel yo creo que puso un huevo cuadrado. Yo creo que es un sonido lo de Marco Miguel la... para pa, pa darle pauta al programa que casi no está sonando. La... Ese Ahora, eh, programa. Eh, una pregunta. Creo una pregunta que un sonido. Eso. Que le voy a hacer a ustedes dos. ¿Cómo se sentirían las dos personas que trabajan en ese programa con ese comentario? ¿Tienen sí. que depara, Para mí, tiene que llamar la atención. Ah, pues, tú no gozas de mi amistad. No, entonces tú no y lo que tiene doble cara. Porque cuando viene a ver con ellos, se lleva mira, bien. Mira, atención aquí. Ven, hey, fréname aquí. Ven, hey, la película. Usted <risa> no, okay. está ahí ya. Ok. O es que hay otro de usted. No, no, no, un acercamiento. <risa> algo, algo, acercamiento. <risa> no, porque con uno basta ya. Ricardito, hay que traerlo de aquí adentro. Echen para acá. Hay personas, los homosexuales, tanto hembras como varones, son mis amigos. La preferencia sexual de ellos, eso son cosas personales de ellos. Usted tiene que tratar al ser humano como usted, como ellos nacieron. Son cosas de la vida, cosas mundanas del mundo. Ellos nacieron con eso. Debe respetar, usted es amigo de la persona, no importa que sea homosexual, no importa que sea esto que lo otro. Usted, usted no es nadie para señalar al prójimo, nadie. Usted si sí le explica si usted tiene algún conocimiento de lo que es la palabra de Dios, pero después usted lo de, tiene que dejarlo vivir y dejar eso de que Marco Miguel es un hombre que ha trabajado con profesionales y cómo él viene a estar maltratando. A esas personas que dice que son su amigos, porque Harry, mi compadre, ¿eh? entonces lo está maltratando, ¿sí o no? maltratando, ah, ¿Eh? claro. A Michael Megué, que si no quiere Netflix, que lo cancele, señores. Pues no, obligado. Y eso se paga, porque está diciendo que lo están poniendo obligado. No. El Netflix usted tiene que pagarlo. Tiene que, que, pagar. que suscribirte. Que lo cancele, claro. que lo cancele, tú Tienes sí, que crear. Sí, sí. Con Netflix, no tú tienes que tener tu correo personal. Cuidado. Porque yo y tengo, dar un pago mensual. Tienen cable ellos? Y no obligado Tienen un tipo de cable esa compañía. Para mí, que le puede estar haciendo la competencia a ellos en la capital? Cuando viene a ver. Cuando viene a ver, están bajando ser? los números. Oh. La siguiente imagen. Siguiente imagen. La siguiente imagen. La siguiente imagen. Esa es. Netflix okay. no es obligado. Ningún medio es obligado. Porque si usted no coge un control y prende el televisor y pone lo que usted quiere poner, es usted que está controlando sí, ese sí. equipo. Claro. Nada es obligado. Claro, claro. Nada es obligado. Mi hijo usa Netflix, pero es lo que yo le ponga. Claro. claro. Que va a ver su muñequito. Hay, hay una cosita de Netflix, ah, cuando tú ahí la aplicación, que te da múltiples cuentas. Múltiples cuentas. Claro. Sí, Netflix Kid, Kid. Claro. Sí. Kid. Yo, ¿Cómo, pero, cómo, y YouTube. Netflix Kid. YouTube también. Como hay Discovery un YouTube también para niños. Yo le tengo YouTube solamente para Ajá. niños. Mi Hello, vez. buenas. Claro. Hello. Hello. Se cayó. 809-725-0505. Eh, usted puede debatir con nosotros esos temas eh, que están matando la liga. ¿Con qué seguimos, la